Bueno, señor Gastón Escudero. Vamos a hablar. yo esa, Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Sí. ¿No? Dice, las tres. ¿cómo, ¿Cómo se construyeron? Que Ops, y Miserino. ¿Cómo sabes? Sí, las tres pirámides. Sí. Dice, ¿cómo las construyeron? Es imposible. Esto, claro. ¿no? ¿Cómo lo dicen? No se puede hacer ahora. Explicaciones, hace 200 años que están buscando una explicación a las pirámides de Egipto. Sí. Es obvio, muchachos, dense cuenta. ¿200 años nada más? que le están buscando explicación. <risa> claro, De qué me visto qué onda. Sí, señor escudero. Este y es obvio, muchachos, se tienen que dar cuenta. ¿Por qué? ¿Qué es obvio? Y la hicieron los extraterrestres. <risa> bueno, no sé si está, Así tan afirmativo. el <risa> Vino Sobrador, Vino <Está> <risa> Sobrador lo hicieron pero los extraterrestres así, abierto Yo un documental y digo, no pueden estar mintiendo tanto esta gente. National Geographic, Discovery no, Channel. No. Está tan confirmado que lo hicieron los extraterrestres. Es obvio, Claudio, es obvio. Bueno, es obvio no. Es obvio no, a ver, es obvio. Pero, acá. ¿Hay, pero solo la, la pirámide de Egipto. No, muchísimas cosas más. Ajá. Eh, por ejemplo, Stone Age, que está ahí en Inglaterra, el de las piedras. Sí. ¿Está en el fondo de pantalla de la compu? Sí, bueno, bueno. Sí, no sé, sí, todas las compu lo tienen así. ¿Cómo una persona puede transportar esas piedras, meterlas ahí y después poner una piedra arriba. Bueno, pero fue hace muchísimos años, probablemente el sistema de construcción era otro, se usaba de otra manera. Ah, pero construían sí, mejor te... antes que ahora. No, pero no, sabemos, no, no es que la terminaron en una semana, por ahí tardaron tres siglos en poner una piedrita arriba la otra. Hace 2000, 2.500 años antes de Cristo sí. ya estaban construidas. ¿Y qué, ¿Ya ¿Qué hicieron para levantar y poner esa piedra de arriba? Es imposible. Eran más fuertes no que ahora me está haciendo dudar. Está fuera de este planeta. La única explicación es que tuvieron contacto con los extraterrestres. Vinieron aquí, hicieron esos monumentos. ¿Y para qué hicieron esos monumentos y se fueron? No se sabe. En realidad, <risa> cuando uno habla tanto. con un investigador, por sí. ejemplo, enseguida cuando no saben qué es, le ponen sí. que es un templo. ¿Qué es un templo? Acá tal. hacían rituales. Eh, Sí. Siempre es un templo. Después descubren que era un baño público. Sí, pero sí, pero sí, sí, no, sí. no me minimice, escudero. No, es que estamos, no, no, pero... estamos minimizando la ciencia. No importa. Vamos, yendo a mostrar... al palo, ¿no? Sí, no. vamos a mostrar. Entonces, la primera parte Vamos del a mostrar la primera parte del informe donde vamos a ver. Es usted eh, que habla en algunos el casos. No, es un sobrino que tengo. Un sobrino sí bien. Que, que me ayuda con los informes. Bien. Porque perfecto. yo no soy muy mucho. No. no, bueno, está bien, de la, es el sobrino. De la bien. edición. Eh, vamos, vamos a ver, a ver algunos casos, parte algunos aquí en, en Latinoamérica, Ajá. Eh, también bastante interesante eso. Y bueno, vamos ahí se van a dar cuenta realmente que estamos quizá conviviendo con extraterrestres. Uh. Primera parte del informe, Gastón Escudero hoy se la juega entera y te dice los monumentos históricos donde vas y te sacás la selfie. Me da miedo, Claudio. Viste que te sacaste la fotito de la Torre Eiffel, bueno, Qué sabes, ¿sabes? quién la hizo? Un marciano. Qué Qué Rapa Nui, o Isla de Pascua, es una isla de Chile. Ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico, lo que hace interesante a la isla son los Moais, unas extrañas figuras enormes de lava volcánica. Los Moais están esparcidos por toda la isla, son más de 900. Labrar y trasladar estos Moais resultó un esfuerzo sobrehumano. Aún hoy se siguen tejiendo teorías de cómo se pudieron trasladar. Si sí, muchas de ellas superaban las 50 toneladas. Podrían representar los Moais a divinidades, o podrían representar a antiguos visitantes, o son efectivamente vestigios de seres de otros mundos. El Parque Arqueológico de Sacsayhuaman, se ubica en Cusco, en Perú. Y contiene más de 200 sitios arqueológicos. No se sabe exactamente cómo fue construida la fortaleza principal. Actualmente se puede apreciar solo el 20% de lo que fue el grupo arquitectónico. Hay quienes enfáticamente afirman que esta construcción es imposible en la época que se hizo. ¿Cómo pudo el pueblo inca, que no conocía la polea ni la rueda, levantar rocas que pesaban 150 toneladas. La perfección, con que están puestas las rocas una sobre otra, como si encajaran en un gran rompecabezas, deja perplejos a los científicos. Ni siquiera es posible introducir el filo de una navaja por las grietas. Primer misterio. ¡No! ¿Esa es a la voz de su sobrino? Sí. Sí, sí, sí. ¡Isabelle! Ahí veíamos a. No, no se llama Isabel el chico. No sé cómo se llama. Saxaguaymán. Un... Sawaymán se llama su casa. no Ah, se el llama, lugar, ah. ah el ah. lugar ahí en Perú queda en Cusco en las afueras. Pero. Y usted puede ver. Sí. No, que da toda la sensación que fuera una voz hecha con, con algún programa, con una computadora, con algo así. Si Gastón Escudero dice que su sobrino puso la voz para el informe, le vamos a creer. No, no se nos... No, no, se, se nos... Se quedó como se me caja, fue, viste. No, tranquilo, no, tranquilo. No. tranquilo. Tampoco se me ofenda Escudero, eh, eh. Usted me dijo que estuvo ahí en Cusco. Sí, sí. Y es increíble que las piedras... Esto, esto... No no no no, por por favor. Favor. no, no, no. no, no, pido no. que lo respeten, Acuerdo, Escudero tiene una son trayectoria. Las, son las imágenes de mis vacaciones. Eso. Esas son imágenes. ¿Usted sí. grabó sí, imágenes en vacaciones? Vacaciones de sus vacaciones? Allá en Cusco. Estuvo ahí. No sé, sí, sí. Se veía como verano, pero bien. Porque allá es verano. Bueno. Allá <risa> verano todo el año. Claro, y es otra cosa que dejar. Es otra cosa, viste. Vos vas bien. ahí y esperame. Quiero felicitar a Escudero porque el primero de los informes hoy lo trajo digitalizado. Sí. Muy, bien. No, no muy bien, se bueno, Escudero, no. muy bien. En realidad ese se lo, se lo damos de Yapa, este es el que está confidencial. Este es momento. el que, claro, este porque es este, este tiene, usted me dijo, este tiene material de Egipto. Este es recontra confidencial. Guarda con eso. Lo trajo esto, rebobinado, ¿no? ¿no? Sí, a ver, sí. esto estaba en la tumba de Tutankamón. Es el mismo sí. de la otra vez regrabado. No sé. Y atención, porque además de traer esto he traído una evidencia de que los extraterrestres han estado en la Tierra, han tenido relaciones con con el hombre, Ajá. con el ser humano y he traído un artefacto un, un utensilio Ajá. que se utilizaba en aquella época para utensilio. ciertas este, actividades, ¿no? ciertas prácticas Perdón, rituales. ¿Esto es en serio? ¿Estamos trayendo en vivo acá sí, sí, un sí, objeto sí, sí. que dejaron los extraterrestres hace miles de años? Sí señor, sí, sí, sí. Miles de años, ¿eh? obviamente, atención. el material con el que está hecho Documento bueno, data inclusivo. de la época. ¿no? Dejamos a, en manos del Museo de Ciencias Naturales de acá de La Plata, sí, sí, si lo crean, quieren. Obviamente, nosotros lo nos vamos a estar el donando. Por bueno. estas cosas nos levantan en el programa. No, bueno, <risa> levantaron, nos acortaron nada más. Le estamos dando acá el VHS para que lo lleve Magui, para que lo, lo Rigulosidad pase pongan... periodística. No, nos levantamos el programa, Gastón por favor. Escudero, eh, bien, tenemos una segunda parte del informe donde ya nos metemos en Egipto, que sí. parece que era. El Miami de los 90 para los extraterrestres porque vinieron a Egipto y es hicieron el, de todo. El padre, es la cancha de padre la de cancha los cancha de padre de los 90, Claudio. Es el, es el es sí. Claro, porque llegaron a Egipto y ahí se pusieron a hacer las pirámides. Sí, es como un parque de para versiones ver... de los marcianos, <coughs> claro. Así. Eh, y ahí lo que se va a evidenciar ahora en este video, bueno, claramente yo estoy seguro que van a quedar estupefactos porque cosas que, que vemos hoy en la actualidad, que en esa época eran impensadas, uh -huh. están presentes en algunos dibujos. ...que realizaban los egipcios. Entonces presten en particular atención a eso. Guarda, claro, ¿usted está seguro de esto? Estoy seguro. Evidencia exclusiva. Acaba de saber, no te lo muestra sí. a nadie. El, El informe lado. sobre cosas que los extraterrestres le dijeron a los egipcios Solo que tenían de... que dibujar. Mira. Evidencias encontradas en Egipto apuntan a una civilización con tecnología avanzada. Una civilización capaz de deslumbrar al hombre moderno y maravillarlo con el conocimiento de sus antiguos moradores. Otra de las evidencias de tecnología moderna en el Egipto antiguo es esta construcción en el templo de Ávidos. Muchos ufólogos creen que los grabados en relieve representan figuras de vehículos modernos, tales como helicóptero, submarino tanque, y una misteriosa nave extraterrestre. Otro de los fascinantes dibujos encontrados en Egipto es este. Se cree que representan el uso de bombillas eléctricas, y no han sido los únicos de este tipo hallados hasta hoy. También se encuentra el pájaro de Saqqara. Es una pieza tallada de madera que dadas sus características simbolizaría a un avión moderno. Los que mantienen la teoría de la tecnología extraterrestre en Egipto creen que el aparato representa a un avión moderno visto en el aire. ¿Qué era si no? ¿Cómo un pibe de Egipto va a dibujar un helicóptero si se inventaron como cinco años después? Claro. Oh, más? Man, ah, man. Diez años después ¡No, no, se después. Da Vinci claro, perdió claro, tiempo claro. inventando los prototipos de eso? Sí, ¿Y ya estaba se todo estaba inventado? Había que Yo digo una cosa. ¿Pero qué sí. me están diciendo? ¿Eso lo inventaron los extraterrestres? ¡Claramente! Claro. ¿Y le mostraron no, me a me los Egipcios... Claro me, hacía... me dice claro como si fuera una obviedad. A le comunicaron las técnicas de aviación a los egipcios Un ¿Cómo? poco de rigurosidad, Si sí, no es un extraterrestre, ¿qué va a ser? Es un extraterrestre que vino en helicóptero Y lo, <risa> los egipcios dijeron, mirá lo que es eso pero cómo un un helicóptero? Yo no puedo creer claro. Si las madres y los padres de los niños egipcios Le hubieran dicho que no escriban las paredes Hoy no tendríamos nada de información de lo que pasó habrá... Hay que dejar a los niños Tienes que escriban la las razón, paredes Dato ¿sí? pedagógico sí. ¿Le sí. he traído un artefacto? Sí un utensilio más que un artefacto. Sí. Atención. Esperen un segundo. Esperen. ¿eh? Vamos acá. Traemos okay. la 3. No lo muestre todavía. No, no, ya no. se vio, Claudia. ¿No, <risa> ya se vio. No, pensé que no. Sí, Vamos viendo, a mostrar abajo, fuera, claro. algo, algo que los extraterrestres dejaron en Egipto o acá en Argentina, no se sabe. Hace miles y miles de años. Atención. Una casa. ¿Una no, vasija? ¿cómo ¿Una a... vasija? Es eso? ¿Una taza? ¿Pero qué te ¿Una taza? Estaba no, tomando café Belloni hace un rato no, en eso. No, no, pero... No, esto es, bueno, obviamente hecho en, en porcelana. Ajá, ¿sí? Esto es un preservativo... ¡No, es un preservativo de porcelana! ...de la época egipcia. Claro, eh. no. ¡Era verdad! Sí, señor, no, eso es lo, por... lo que hablaba el doctor Albino. ¿Lo que dijo Albino Esto era... es el, el popular forro de Albino. ¡No, no ¿Así se le decía? Sí, señor. Este, de si utilizaba esto, ¿qué iban a usar látex? Claro, si no, no, esto no existía. No, no le puedo creer que eso era. Pero ven el tamaño vení. de eso, Claudio. Mostrémoslo acá. Estamos mostrando un es... preservativo egipcio y. <risa> esto acá es... se ponía el mismo. Sí, eso, eso, eso, eso, eso, <risa> ya entiendo cómo se usaba. <risa> es igual que de un tamaño pero. Cómo es? pero, pero sí. es... Pero ¿Se ¿sí ve que... eran los egipcios? Sí, sí, ¿sí claro. que se es destacaban raro. por el grosor. Ah, lo bueno es que lo podía sí. lavar y volver a usar así. Sí, claro, bueno. Pero ese es el preservativo al que hacía referencia el doctor Albino cuando hablaba. Claro, no hablaba, porque es un imbécil, no, no, no lo hablaba así porque no lo estaba haciendo tipo, referencia no de... En Está exclusiva, de una, el en... forro de Albino. No, no, sé si no lo digas, bueno, sí. El preservativo al cual hizo referencia el doctor Albino cuando dijo lo de la chica. Eh, pero se pero se hay, hay que resumir. no puede titular tan largo. No, bueno, pero no se puede enseñar tanto con el un, bueno un preservativo un preservativo muy bien esto no sé si lo quiere llevar ahora al llevamos museo lo ahora al museo de ciencias naturales perfecto la parte de los egipcios lo ponen ahí sí. al lado de la momia póngalo así al lado o arriba sí. donde no me quepa ser. muchas bueno, gracias por, por venir gusto, señor eh. eh, Judero. nos vemos.